Bien amigos, y con nuestro numeral quédate en casa, te doy la bienvenida a un nuevo video acá en nuestro canal, Leo Art Drawings. En esta ocasión te voy a mostrar cómo nos vamos a suscribir a nuestro canal, recuerda que escribes las letras Leo Art Drawings y te va a salir de una este hermoso calvito de trenza y te vas a suscribir a nuestro canal además recuerda activar la campanita de notificaciones para ser el primero de ver nuestros videos. listo amigos y entonces hoy les presento a estos héroes que luchan por ti quedándonos en casa les ayudamos a salvar el mundo a estos médicos a estos enfermeros a estos camilleros a estos conductores de ambulancias a estas personas que están arriesgando su vida día a día en los hospitales, en SUS UCI, en las clínicas, para que tú estés bien cuidado en este eh, virus tan letal, tan fatal que ha atacado la humanidad, pues es muy triste ver también cómo ellos han sido víctimas de discriminación en la calle, cómo son rechazados por la sociedad supuestamente porque están más en contacto con los virus. Pues, mis queridos amigos, no es una medida que nosotros debamos tomar, porque gracias a ellos, gracias a ellos es que nosotros hoy podemos decir que eh, estamos protegidos. Y aunque nuestros sistemas de salud en muchas ocasiones son deficientes, no son poco eh, efectivos, ellos están dando su vida, su alma, para que nosotros estemos cuidados para que nosotros estemos protegidos esta semana veía un video en redes sociales donde un papá, un médico llegaba a su casa y cuando el niño corría a abrazarlo, este no lo podía abrazar y es muy triste ver estas situaciones porque ellos día a día están combatiendo contra el virus en los hospitales y nosotros estamos en casita ayudándolos, si nos quedamos en casa les ayudamos pero queridos amigos Queridos leoartistas, curiosos y curiosas del dibujo, por eso hoy hacemos este dibujo, esta, esta hermosa representación donde una enfermera rescata a uno de los superhéroes más famosos del mundo, Superman, quien no lo conoce, pero aún ellos son vulnerables a este virus, por eso quédate en casa amigos y... Si tienes a un amigo enfermero, si tienes a un amigo médico, a un amigo doctor, pues no lo discrimines, dale tu apoyo. Todos juntos podemos salir, pero eh, debemos hacerlo con mucha fe y con mucha devoción en que ellos son los que están arriesgando la vida por nosotros. ¿Listo amigos? Así entonces... Te dejo este video, espero que lo disfrutes, espero que tomes conciencia en estos días de los cuidados que debemos tener eh, con esta pandemia. Recuerda lavarte las manos frecuentemente, recuerda desinfectar los dispositivos y los aparatos que más usas en casa. Recuerda usar tapabocas en lugares eh, públicos, en el servicio público, en el metro, en, en tu casa si hay alguna persona que tenga o padezca de alguna gripe recuerda estar muy pendientes porque este virus realmente es bastante peligroso y su amigos chao chao nos vemos en un nuevo video espero que lo disfrutes estamos en el canal leo art dragwings